Eh, el tema de las redes sociales, qué tipo de control hay, existe un control mínimo, básico, por lo menos. Bueno, vamos a charlar a continuación con Bárbara Peñalosa, que es abogada, especialista en Derecho Informático y Ciberdelitos, ya hemos charlado con ella en otras oportunidades, siempre muy amable nos atiende. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Eh, no sé si estás al tanto, ayer se puso otra vez en discusión esta situación por los dichos de Gustavo Vélez, más allá del, del, del contenido en sí, bueno, te lo pregunto también, si, si estás al tanto, ¿qué opinión tenés primero de lo que dijo Gustavo Vélez? Bueno, sí, sí estoy al tanto, eh, es la segunda vez ya que escuchamos eh, esta intención de regulación este, de, del uso de internet y las redes sociales. Eh, en la pandemia recordemos que también se hablaba del humor social y, y de, de ver si mm. se hacía un monitoreo de las redes. Eh, realmente no, no es posible hacerlo, sí, uh -huh. porque... Eh, nuestro, nuestro andamiaje jurídico no lo permitiría, si ¿sí? nuestra constitución nacional no permitiría que eh, se coarte de esa manera nuestra libertad de expresión, ¿sí? el uso de eh, internet y las redes sociales hoy en día se considera como eh, el canal extremo o el canal eh, más perfecto para ejercer la libertad de expresión y el derecho uh -huh. de acceso a la información, de manera que ahí habría una claro. un, Ahora, pero, legal. No, pero ¿no crees que no hay, que el no tener ningún límite tampoco es bueno? Es que no es que no tenemos ningún límite, los límites ya están puestos en la ley uh -huh. ¿sí? y ya hay interpretaciones al respecto. Nosotros tenemos, eh, primero que nuestro Código Civil expresamente establece que de ninguna manera va a aceptar que eh, el, el, el ejercicio absoluto de los derechos ¿sí? o el ejercicio abusivo de los derechos... De manera que cuando yo el ejercicio del derecho de libertad de expresión lo ejerzo abusivamente, voy a ser pasible de distintas responsabilidades, inclusive el Código Civil también prevé que si yo en el ejercicio de mi libertad de expresión daño la dignidad de una persona, voy a ser pasible de ser responsable por los daños que he ocasionado, pero asimismo, eh, la persona víctima puede reclamar en la justicia eh, lo que es la función preventiva del daño, es decir, que se prevenga que ese daño se siga agravando entonces por eso vemos que en nuestra ley ya tenemos mecanismos eh, regulatorios de, de las libertades en el entorno digital sí. o del Bien. entorno digital Bien. no es necesario nuevas normas eh, en este sentido no, si sí es necesario nuevas normas ¿Cómo, perdón? Digo, aplicar con, con dureza o aplicar, en definitiva, las, las que ya están, decís vos. Exactamente. Es que existe una falsa creencia de que lo que ocurre en Internet no es lo mismo que lo que ocurre analógicamente. Y esto no es así. Las normas son aplicables, tanto civiles como penales. Uh -huh. eh, son aplicables también en el uso de la tecnología, ¿sí? en lo que eh, los ciudadanos hacen en el entorno digital. Entonces no es necesario una mayor regulación, sí, uh -huh. sí, es necesario la educación, sí, es importante eh, hacer hincapié en eso, sí, que, que sea eh, una educación digital para la ciudadanía, sí, uh -huh. eh, eso es muy importante, tanto en el uso como eh, asimismo en la democracia, que es lo que se pretende proteger, supuestamente, claro. de acuerdo a lo que trascendió realmente. No existe un texto del proyecto no, no, que uno claro, pueda claro, analizar. Es verdad, eh, simplemente fueron estos dichos eh, que sí han alertado a toda la población, porque uh -huh. eh, eh, digamos eh, sería un intento de mmm, atacar una de las libertades fundamentales que tenemos. Uh -huh. Y ya te doy, Agustina. ¿Quién regula del otro lado? Yo ponía recién el ejemplo de Twitter, por ejemplo, que eh, unilateralmente decide calificar a los periodistas quién responde y quién no responde al gobierno de Rusia, este, porque de repente muchos periodistas encontraron que sus cuentas, el propio Twitter abajo les ponía responde al gobierno de Rusia, por la información que da. ¿Quién controla eso? Bueno, las mismas empresas privadas. Entonces por ahí tal, tal vez eh, a lo que hay que apuntar es a que las empresas privadas eh, respeten nuestras normas, principalmente en nuestro país, eh, que las respeten, y que eh, protejan o traten adecuadamente los datos de las personas. ¿sí? que es, eh, es, es, Está ahí donde tenemos que ejercer nuestra soberanía respecto de estas eh, megaempresas que actúan de manera internacional eh, y que en ocasiones no respetan a rajatablas las uh -huh. normas nacionales. Eh, Agustina, querías preguntar. Sí, por lo que entiendo, Bárbara, las normas que vos decís que están actúan sobre todo después de que se ha llevado adelante un daño, un perjuicio para la persona. Por ejemplo, de hecho vos has representado innumerables casos en los que una persona se ha sentido agravi agraviada a través de las redes sociales, por Facebook o por Instagram. Pero en este caso el daño ya está hecho. Yo entiendo que el debate internacional es... Podamos, que, que podamos de alguna forma abordar el tema antes de que esta persona sea dañada o cualquier persona sea bueno, dañada. eso no es posible en, en nuestra ley, ¿sí? de acuerdo a nuestra ley. Nosotros en nuestra Constitución Nacional hemos incorporado tratados y convenciones. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que no puede haber censura previa y que cualquier este, consecuencia que o en el ejercicio de la libertad de expresión, uh -huh. justamente va a traer responsabilidades ulteriores y no previas. Porque si nosotros nos ponemos a regular las redes preventivamente, ah. eh, estaríamos eh, cayendo en censura previa. Uh -huh. ¿sí? Entonces, es por eso que eh, eh, digamos, no se puede, no puede haber una regulación previa, sino. Eh, como les decía, estas consecuencias ulteriores. No obstante, claro. tenemos lo que es la función preventiva del daño, uh -huh. eh, que eso permite al afectado particular no de manera general para toda la población, sino al particular, solicitar que preventivamente un juez proteja sus derechos. Claro. Efectivamente. Y ahora, también apuntar a algo que entiendo en, en los colegios, en la secundaria, incluso también en el primario, porque los chicos desde muy chicos empiezan a utilizar las redes sociales, no hay ningún tipo de educación o de prevención en ese sentido. Digo, adquirimos el tema de las redes sociales y las usamos como algo dado, como algo natural, pero no sé si está este tema de empezar a estudiar un poco más. ¿Qué publicamos? ¿Qué decimos? Y sobre todo, ¿cuándo estamos hiriendo al otro? Se habló mucho en las últimas horas de odio, de discriminación, de racismo. ¿Cuántas veces nos encontramos con esto en las redes sociales? Probablemente abrís Twitter ahora y sea uno de los primeros comentarios que tenés, ¿no? Así es, en realidad, destaco nuevamente esto, hacer hincapié en la educación de la ciudadanía digital, ¿sí? en un uso responsable de las redes sociales para justamente prevenir este discurso de odio y también prevenir delitos, sí, que uh -huh. siempre por ahí terminamos hablando de ciertos delitos, como el grooming, eh, que los niños no, no, a veces no están tan familiarizados. Entonces es, es importante la, la educación desde temprana edad en el uso de la tecnología. ¿sí? Pero más, más allá, esta es la mejor forma de prevenir, a través de la educación. Uh -huh. Y lo último que te consulto, y con esto cierro, Bárbara, ¿hay alguien que actúe de oficio en todo esto? Eh, supongamos que alguien se siente agredido en las redes sociales o alguien dice algo que no está bien. En, en el periodismo, en los medios tradicionales, pasa, ¿no? Que no, no, no es gratis decir cualquier cosa. Vos podés recibir multas, sanciones. En, en, en esto de las redes, ¿hay alguien que actúe de esa manera? Como ente no. de, de control. No, oficiosamente no. Y vuelvo a lo que dije al principio, sí que en pandemia también hubieron dichos de... Eh, monitorear las redes sociales para medir el, el humor social le dijeron la eh, que era en ese entonces ministra de seguridad este, eso no es posible ¿sí? porque también es censura y también se ataca de esa manera la libertad de expresión en cada Pero caso yo te hablo del posterior, que... del posterior te digo tampoco hay nada porque hoy por hoy en los medios si vos decís algo que está mal pues te pueden sancionar claramente ya lo dijiste no es previo es posterior viene la sanción que te llega desde un ente que justamente establece ciertas normas o, o ciertos controles, sí. no sé qué palabra, no sé si me entendés a, a lo que voy. En las redes, sí, sí, ¿existe no... tal lente? Eh, ¿Está también eh, vinculado a eso o no hay nada? No existe porque eso, es, aunque sea posterior, funcionaría como censura previa porque los usuarios sabrían que posteriormente va, va, digamos, va a haber alguien monitoreando lo que hacen o lo que dicen en las redes y entonces así se va a autocensurar. Sí, entonces, por eso es que no puede tampoco existir este, este monitoreo del uso de las redes sociales. Y por otro lado, si se provoca un daño, el daño se debe probar en la justicia. Por lo tanto, el afectado tiene que ir y probar que esa publicación le causa daño y así es que el juez puede decidir o no ordenar la baja de esa publicación. Bien. Bueno, Bárbara, un tema más que interesante, ¿eh? la vamos a seguir y te agradecemos como siempre el tiempo que nos brindas. ¿eh? No, es un gusto para mí. Hasta este luego. Bárbara Peñalosa, eh, abogada especialista en Derecho Informático y Ciberdelitos.